Siempre en la Comic Con tan legal, me compré un cuchillo mariposa. Entonces estuve todo el día así. Todo el día estuve así. Le mostré a este, ya lo había mostrado, perdón chicos, tengo el Esto de no, moreno. No. ¿Por qué? Porque, Porque puedo, boludo. Porque tenía ganas de tener un cuchillo guchillo mariposa. mariposa. Salió. Esto lo más loco, mil pesos me salió nada más esto, o sea, súper barato me salió. Es un cuchillo recontrafilado, no voy podía creer. Yo dije, pero ¿tiene filo? O sea, ¿esto tiene punta? Hice la a prueba, o sea, la prueba de oro es agarrar algo, lo que sea, no sé, esto, y agarré a hacer tipo así, cortarlo. Y si corta, bueno, perfecto, bien. pesos está usada, boludo, tenía sangre de la anterior persona a la que apuñaló. Eso salía un agua, por eso te digo que estaba muy barato. Igual bueno, esos son más para apuñalar, por eso. Tamo chelo, che boludo, ¿vieron lo que pasó con el, con el Nova? Es el que decía... estamos chelo, el de yendo, no, llegando, tiki tiki tiki tiki Bueno, el señor Nova, y hay mucha gente que está diciendo muchas cosas Así está Nova tras sufrir, oh pobrecito, no, esas son imágenes muy fuertes Vio como que está luchando por su vida, pero el chabón era como que hacía Willy con la moto, se mandaba las suyas eh, Imagínate, este es el chabón, eh, hacía de estas pero sin casco Estaba haciendo de las suyas Sin casco Y básicamente se partió la cabeza O sea, cayó Había mucha gente que ponía en Twitter Nova se nos va Estamos eh, chelont O estamos en el cielo O Nova se va el cielo Y eso es una consecuencia Igual veía algunos memes que decían tipo No, pobre Nova ¿Por qué se va? ¿Por qué le pasa esto? Él no hizo nada Y ponían tipo Los del GTA Cuando uno está haciendo Willy Y lo ponían El Nova yendo a comprar pan Y tipo no Hacían esas cosas Fijate el último video Shitter Poster A ver ¿Qué? Es verdad ¿No, vemos, no, hace rato que no vemos memes Leave your entries in the subreddit gross, And no watch In the next episode of Pi un café con leche vegana y en el vaso le escribieron gordo trolo. Mi vida. Saudis, this mifan coming at me, so I came at him. No. No, no, no. Chistes en inglés. <ríe> Esto es muy oscuro. <risa> Contra el área, la pincha mal, revienta Melano, la revolea. No, oh, revienta Melano. Dale, se ríe. Los peruanos tienen cara de indígena. <risa> así que yo creo que es Perú. Y acerté. Y ese clip lo han subido a TikTok y se ha hecho mega viral. Por suerte, mucha gente lo ha tomado con humor, porque es humor, básicamente. O sea, bueno, yo lo dije en serio. <risa> no <risa> er ¿por qué di le leí coger? <risa> Poder. ¿Qué? A ver, por favor. A ver. ¡Upa! ¿Cómo va? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uh! ¡No! ¡Gorda! Esto es una alegría, mirá lo que es este chorizo fíjate como yo también la tengo, ¿no? Yo digo la punta, la tengo para abajo Sí, un poquito Vamos a hacer vamos a hacer muchas muchas chupadas Y esta no. Larga, andá a comer doblada esta Ay, No, Guido es No, Guido no Es un montón, que es No, tenés sexo fuerte con esto No, Guido Mirá lo que es esta abertura, nene Mirá no. Pero amigo, lo que hay de, de poder en Edith, que para hacerle con Guido es increíble. Oh, esto es una abertura tremenda. Ahí no. me entró. Ahí me entró, ¿no? No, entró. no Guido. Bien abajo. Ahí. Ahí me entró. Uh, la puse. No. Mira sí, sí. puse! Mirá de arriba lo que son las bolas. El olor. Mira lo que es este huevazo. Ay, no, no. Ay. De arriba lo que son las bolas. ¿Perfume? leche no amigo ¿Eh? conos toca toca ay qué lindo Me otakus me mojo oh, my God, bro. Oh, hell no, man. no qué culo qué hijo de puto chico te voy a matar cucaracha por qué hice gritar a tu mujer si mejor que me tú paración. No <risa> No <risa> Nunca hubo un charco de barro ¿Qué tú? cariño ¿Pero qué carajos es aquí, Chinji?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 Dale, Duco Pate un perro ¿Qué haces, Duco? ¿Por qué no estás inhalando, Poxy? Anda a inhalar, Poxy, Duco day, down, home, to... No <risa> esto de tener un mal día La puta que me parió ¿Qué es esto? Pobby, intentas hacer el sin respeto con una embarazada no, no No, no No, es un montón Al pibe está casi a punto de nacer ¿Quieres dinero? Dime cuánto quieres Yo no quiero su dinero ¿Cómo no? Todo el mundo quiere mi dinero Yo no ¿Creí? Creí que tú salvabas a las personas Creí que lo que hacías Era salvar la vida de las personas y solo Vas a dejarme de morir ¿Por qué estás mirando mi pene? <ríe> ¿Por qué estás mirando mi pene? Ay, qué bueno Este es un humor muy oscuro. Este es un humor muy oscuro. No bajo ni con pata, ya sabe quién soy. Tu guacha conmigo. Era este, no no Nova, ¿por qué vos? No, famas, boludo. No. Daniel, la reputa que te parió, <ríe> casi me van a inculpar tú. Daniel, <ríe> la puta que te parió. Es que Toma, mira, bro. es mira, que encima me viene el tiro man. perfecto. <ríe> <ríe> qué pe... Daniel, la reputa que te parió, casi me van a inculpar tú. que te he cortado agachate hijo de puta